Yo soy Rubén H. y vengo en representación de la, la Comisión de Espacio Público y Participación Ciudadana del Metro de Barcelona y también como Rubén H. porque es, pertenezco a otros colectivos de música de calle y bueno, llevo tocando en la calle desde que tenía 18 años. Por eso tengo como cierta experiencia en, también en organización y estoy aquí por ello. Hoy lo que hemos venido básicamente es a constatar que los procesos de participación ciudadana requieren muchísimo más tiempo y que hasta ahora el proceso que ha dado lugar a intento de normativa y nuevo proyecto de música de calle eh, entra a partir de ahora en el punto 1 y que hasta ahora estaba en el punto cero porque en realidad la participación ciudadana se ha quedado en un solo un proceso de aproximación y hoy hemos venido a constatarlo y a reivindicar eh, nuestra desvinculación de un potencial proyecto que intentara usar a los colectivos de artistas como justificación de una normativa preestablecida que realmente no ha tenido la, la participación que nosotros eh, consideramos adecuada, de manera ordenada, etc. Pero sí que hemos venido también a reconocer, por eso hemos estado aquí, que se abran estos espacios y a reconocer el intento de proceso participativo en el cual se intenta incluir dentro de la manera de legislar, de crear, Proyectos de, de calle, un intento de incluir realmente de manera dinámica eh, la participación de los colectivos implicados. La mirada del músico es que para cambiar, eh, para crear cualquier tipo de normativa sobre música en la calle o música en el espacio público, tienes que tener en cuenta que eh, la ordenanza de civismo es incompatible con la expresión libre y la supervivencia del artista. Eh, gracias a la ordenanza de civismo se han producido decomisos, maltrato, eh, abusos de todo tipo por parte de la policía desde hace muchos años contra artistas que eran considerados casi terroristas y como mucho lo menos que eran considerados eran contaminación acústica y ahora por fin hemos conseguido después de muchos años de reivindicación eh, siempre muy diversa heterogénea porque es un colectivo muy heterogéneo afortunadamente por eso somos artistas creamos situaciones extrañas y estamos aquí para oxigenar y para romper eh, bueno pero a, a pesar de estos hemos conseguido eh, comunicar una serie de elementos que esperamos que en las próximas eh, la próxima aplicación de esta normativa que es considerar realmente reconocer el derecho a la expresión artística en espacio público como un patrimonio de la ciudad de Barcelona, que no solamente es un derecho, sino que es patrimonio que enriquece y que atrae el turismo, atrae a todo tipo de negocios, incluso si se utiliza en publicidad, bueno, es que voy a explicaros. Reconocer por fin el arte en el espacio público como una forma de oxigenación democrática, como una forma necesaria para que una democracia sea real, que el espacio público pueda ser usado, usado no, Pueda ser compartido por el arte y ese arte puede ser compartido también por los propios usuarios del espacio público, por los vecinos, por los comerciantes, por quien sea, eh, de manera universal. Creando realmente mecanismos de participación solventes, que es lo que todavía no hemos conseguido. Ahora empezamos, hoy hemos empezado por fin a tener el compromiso por parte de los, las personas que han generado este proyecto eh, de música en la calle, de que realmente en esa fase beta del proyecto es cuando realmente va a producirse un espacio continuo de participación de los músicos en esta regulación que hasta ahora no se ha producido, entre otras cosas porque también hay que reconocer los artistas, los músicos estamos en proceso de organización paralelo a la implementación de estas políticas de participación ciudadana, es decir, que cuando llegó Arsenal como al, al ayuntamiento, eh, mucha gente, eh, se generó muchas expectativas que han posibilitado que eh, ciertas cosas que estaban poco a poco creándose, la plataforma, por ejemplo, artista Espacio Público, que estaba por fin creando un discurso y un relato propios, eh, se aceleraran con la expectativa de que todo iba a cambiar muy rápido, lo cual era bastante, como siempre, el ser humano, tenemos esa tendencia adolescente a creer que las cosas van a cambiar muy rápido, eh, se produce cierta frustración al principio, bastante fuerte, y decepción yo como llevo mucho tiempo también en política porque desde que empecé a tocar en la calle ya estaba yo en el momento de insumisión y todo esto, pues tengo la cabeza política muy vieja, y yo ya sabía que esto iba a ser muy complicado y que estos primeros procesos de participación, la mayor parte de ellos, iban a ser muy frustrantes para todos los, los actores, desde la administración hasta las personas de las asociaciones de vecinos, colectivos, etc. Y hoy estamos en ese punto, en el que vamos a intentar generar una segunda fase en la cual realmente se produzca se produzca una participación efectiva al menos eh, que se pueda medir y que haya un, un proceso eh, ordenado que pueda y con unos mecanismos y unos organismos ordenados que puedan garantizar que realmente se produce esa participación. Hasta ahora la participación ciudadana es un poco explorar eh, los diferentes sectores sociales que están conectados con ciertas iniciativas legislativas y explorar así como de, con incursiones concretas y hacerse un mapa general de lo que está ocurriendo. ¿no? Nosotros pensamos que en el caso nuestro, con la complejidad y los años de silenciamiento total que, que, que hemos padecido y abusos, etcétera, el, aparte de que es un colectivo muy heterogéneo, esa complejidad general requiere espacios de participación auténticos y que se queden ahí. Que no, se queden, que no sean cuestiones de un ayuntamiento determinado, de un gobierno determinado, que puede usarlo para intentar ganar más votos en las próximas elecciones, eh, pero que si no gana las elecciones tiene que haber ya mecanismos que se queden ahí para siempre para poder eh, mantener eh, un, una concepción diferente del arte en el espacio público, una dignificación de algo que hasta en este momento, en los últimos años, ha sido totalmente perseguido y ha generado una esclerosis en toda Europa, no solo aquí, una esclerosis social en la cual el espacio público se convierte, ya sabéis. En un, en un lugar donde cualquier eh, manifestación de libertad, espontaneidad, eh, está cada vez más coartada.